Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de que hora estés escuchando este video Bueno, hoy nos toca una nueva generación Neptuno en Capricornio Y se van acercando De Neptuno en Sagitario eh, Es la generación que me sigue a mí De Neptuno en Capricornio ya son mis sobrinos eh, y de Neptuno en Acuario mis sobrinos nietos excepto uno que nació ahora con Neptuno en Pisces en este momento Neptuno está pasando por el signo de Pisces todos los nacimientos de esta época son con Neptuno en Pisces y todavía va a estar por unos años más eh, bien pero Volvemos a Neptuno a Capricornio, yo me voy por las ramas, qué fácil me voy por las ramas, eh, me preguntaban el otro día eh, si yo atiendo en consultorio consultas, claro que sí, por supuesto que atiendo eh, cartas natales, revolución solar, revolución lunar, eh, tránsitos diarios, claro que sí, tiene un valor por supuesto eso, pero eh, es una sesión de dos horas que la hago por Zoom, grabada con la persona ahí conmigo, haciendo las preguntas pertinentes del caso y después le mando la grabación para que pueda volverlo a escuchar y todavía le doy una sesión más para que me pueda hacer las preguntas que desee. Y todo eso eh, a un precio, precio no es, a un valor excelentemente bueno, ¿sí? apenas 75 dólares. Así que si querés tu carta natal, tu revolución solar, me escribís por privado en cualquiera de las redes y, y concertamos un, un turno para eso. Bueno, ¡ay, me vendí! Es la primera vez que lo hago. Bueno, debe ser porque justamente voy a hablar de Neptuno, en Capricornio. Y ustedes saben que Capricornio es el gran materialista del Zodíaco. Neptuno pasando por el signo de Capricornio. Tres palabras claves negativas, eh, positivas, perdón. Abnegación, realismo y sacrificio. Tres palabras claves negativas para este Neptuno en Capricornio. Miedo, depresión. Y angustia. A tener cuidado, ojo, con las depresiones y con la angustia. Bueno, gente, espero que les guste estos videos short. A mí me cuestan un poco hacerlos cortos, porque soy de hacer introducciones muy largas. Pero bueno. Nos vemos mañana, sí, claro que sí, ya casi dándole toda una vuelta al Zodíaco. Mañana nos toca Neptuno en Acuario y finalmente llegamos a Neptuno en Pisces pasado mañana con Neptuno en su domicilio, en todo su esplendor. Y además, todos los nacimientos que se están dando en esta época son Neptuno en Pisces. Así que no te pierdas ninguna clase. Nos vemos eh, mañana, por supuesto, claro que sí, con Neptuno en Acuario. Chao, hasta mañana.